cierta preocupación no solamente por parte de venezuela esto sí ya ocupa sobre todo a los países circunvecinos ¿por qué? cuando estamos hablando de una pandemia que ustedes saben que una pandemia es un virus mundial que es lo que acabamos de pasar lo que estamos pasando y vemos que a lo largo de más de un año dejó miles y millones de muertos cada país aportó una cantidad grandísima pero dio la casualidad de que venezuela siendo un país que está fregado en el sistema de salud donde no hay agua donde no hay luz donde su economía está por el suelo donde la gente está desertando como por arte de magia es donde menos contagiados hay y menos muertos ahora la pregunta de todo esto es, ¿vale la pena creer eso? ¿Vale la pena hacernos pañitos de agua tibia? Porque es como cuando va uno a un colegio y uno quiere embolatar al niño y entonces lo, lo, lo embolata con una colombina o con un merengue para que ya se calme. Y yo creería que la solución no es esta porque esto es algo latente y es algo preocupante. Vuelvo y digo, ¿por qué los países circunvecinos? Porque si bien no controlan en su país, va a, tras, a traspasar las fronteras. Y con esa mano de inmigrantes, pues puede producirse una nueva cepa que puede seguir causando fatalidad. Y eso es lo que no se quiere. Ahora, ¿qué se pretende? Que hablen con la verdad. Pero ¿por qué no hablan con la verdad? porque no muestran cifras? Porque es que a ellos les pasa como todos. Nosotros, ahí tenemos las pruebas. ¿Dónde están? Ahí tenemos las cifras. ¿Dónde están? Vamos a condenar a tal persona porque hizo esto, esto y esto muéstreme que él lo hizo, ahí está pero nunca muéstreme. y ese es el problema que ha tenido el régimen y lo que ha llevado a la catástrofe de su administración porque la gente, dice, cuesta trabajo creer. Sigue la preocupación por información incierta sobre el manejo del COVID. Al igual, la oposición venezolana denunció el irresponsable manejo por parte del régimen de Maduro. Las cifras de caos en estos momentos es un misterio. La observación por parte de Juan Guaidó y su equipo donde resalta que el régimen de Nicolás Maduro... No realiza suficientes pruebas diarias Y además quiere dar sensación de control de la pandemia Pero la verdad es que los casos han aumentado Por las medidas irresponsables La cifra real de casos de COVID desde que comenzó la pandemia Hasta el día de hoy es un total, mi total misterio Además quieren dar sensación de control de la pandemia y normalidad Pero la verdad es que los casos han aumentado por las medidas irresponsables Manifestó de nuevo el equipo de comunicación de Juan Guaidó Vuelvo y digo, la, la preocupación ya paso fronteras y aquí la idea es encontrar la verdad porque lo que están pidiendo también los médicos hablemos con la verdad para así saber qué es lo que vamos a atacar o a, a qué nos enfrentamos porque según las cifras del régimen pero antes de todo les invito a que se suscriban a nuestro canal le den like y activen la campanita de notificaciones compartan con todos sus amigos en las redes sociales para que no solamente hagamos noticia nosotros y que ustedes la escuchen sino que nosotros también seamos un canal de información para saber qué conviene o qué no conviene para saber si realmente vale la pena apoyar o seguir apoyando a ese socialismo a ese disfrazado socialismo que lleva Maduro o si más bien darle la oportunidad a alguien nuevo, una sangre nueva que llegue con nuevas ideas, Quitar a los políticos de oficio porque lo que yo les decía la vez pasada una cosa es que la cúpula chavista, el régimen de, de Maduro esté haciendo bestialidades y otra cosa es que la oposición esté aquí amañada también porque no hace nada al respecto, entonces ganan estos por pícaros y ganan estos por quedarse encallados, o sea, ambos van a ser pícaros. Entonces, alguien que dé una sangre nueva, que dé una opción nueva para que el país salga adelante. Esto lo estamos pidiendo para Colombia, lo estamos pidiendo para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, para todos esos países, que ya se acabe ya lo malo que ha ocurrido y vengan mentes nuevas a exponer ideas nuevas, no con ideales, sino con propuestas para sacar los países adelante. Porque según las cifras del régimen de Nicolás Maduro, Argumenta que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy 329 736 personas que se han contagiado. Cuesta trabajo. en ¿no? creerlo y que según él han fallecido 3.955 personas debido a la enfermedad que provoca estamos hablando de casi año y medio según en venezuela ha muerto alrededor de 4.000 personas cuando en colombia esa cifra ocurrió en solo cinco días Volvió y digo cuesta trabajo creerlo después de un año y medio de la llegada de la pandemia a venezuela aún no se han tomado las medidas suficientes que sirvan para contener la enfermedad y evitar poner en riesgo a toda la población y el régimen una vez se muestra incapaz. Vuelvo y digo, sale maduro hablando de las goticas milagrosas que... Se las echa debajo de la lengua y, y cura el COVID hasta en un 100%. Y va uno a mirar el científico que hizo eso. Hace cuatro años vendía repuestos para carros. Entonces, esto es una tomadora de pelo y esto no se puede manejar así porque estamos hablando de la vida de millones de seres humanos. El problema viene de mucho antes de que apareciera la pandemia. La crisis sanitaria es alarmante en Venezuela. La nación caribeña no estaba preparada para abordar la crisis del coronavirus. Cuesta trabajo creer que es verdad las cifras que la da la dictadura de maduro cuando hasta el día de hoy ocupamos el primer puesto de la región con más personal de la salud fallecido y somos uno de los últimos países en vacunación todavía se complica más creer porque cuesta trabajo creer que si no se hacen las pruebas necesarias porque es el último país atrasado en, la, en las vacunaciones, o sea, ca casi todos los países ya llevan más del 70% vacunados y ellos apenas van en el 30% vacunados. Y que aparte de todo el personal de la salud que más muertos ha aportado es Venezuela. Entonces cuesta trabajo entender eso. El régimen ha mentido a todos los venezolanos porque nunca estuvieron preparados para asumir una batalla contra el COVID. Lo volvieron político además. Recordemos que los hospitales sentinela designados para atender la enfermedad no fueron suficientes. Faltan camas UCI, no hay oxígeno y tampoco hay vacunas. Miremos todos los puntos de vista. Comenzando... ...no ha existido un plan de vacunación serio que cumpla el esquema completo de inmunización... ...por lo que Venezuela sigue por debajo de Congo en lo que respecta a dosis suministradas. Imagínense hasta dónde vamos, hasta dónde va llegando. Ahora, con la alarma de posibles nuevas variantes, nuestro pueblo está en riesgo, concluyeron. Por eso, la ONG de medios unidos pidió sincerar las cifras de vacunados contra el COVID-19 en Venezuela... Reclamó a las autoridades que se sinceren las cifras de la llegada de vacunas al país y de vacunados a la vez que convocaron a una protesta a través de las redes sociales para conseguirlo. O sea, esto no es política, señor Maduro. Esto no es política, señores chavistas. Esto es una emergencia de ya, de ya para ya. Dejemos de hacer política y vamos a la realidad. Démosle una solución a esto. Seamos sinceros, la idea no es seguir contando muertos. Queremos contar vacunados. Me gusta ese eslogan. Además exigimos sincerar cifras de la llegada de vacunas al país y de vacunados. Los venezolanos dependemos de un plan real y creíble de, va de vacunación. En Venezuela no hay un cronograma público de vacunación y piden al régimen difundir el mismo. Dicha acusación por parte de varias ONG y organizaciones sindicales. Sabemos que al país caribeño han, han seguido llegando vacunas contra COVID-19, lo sabemos desde China, por el Ministerio de Salud, pero no lo anuncian públicamente, no sabemos si llegaron mil o un millón o diez millones, no sabemos, ya que las cifras hechas públicas variaban en varios miles, porque ni siquiera, ni siquiera los, del, los de la cúpula se ponen de acuerdo, porque cuando estaba Reaza decía una, una cifra, Delcy Rodríguez decía otra, Nicolás Maduro decía otro entonces no hay lo que generó fue una gran desconfianza entre la población al comprobar que la información no era veraz pese a tratarse de un asunto tan relevante como es la salud pública. El régimen ha recibido numerosas críticas desde que comenzaron a llegar las vacunas al país. Venezuela sigue en la cola de los países con menores coberturas de vacunación con primeras y segundas dosis de vacuna contra el COVID-19. Aseguraron pues un número indeterminado de ciudadanos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa llevan más de dos meses esperando recibir la segunda que sigue sin llegar al país Pese a las promesas del régimen, no existe un verdadero plan y está en deuda con los que iniciaron el esquema con la Sputnik B. Mientras el ejecutivo ignora las medidas preventivas como la vacunación masiva, la sociedad debe asumir su rol educador y aplicar las medidas al alcance de sus conocimientos. Es triste y además preocupante, y esto es de ponerle fin ya. O sea, que se hable con la verdad, que se muestre, porque realmente tenemos que colocar como eslogan, porque es, esto, es, esto es algo que, que vale la pena resaltar. Dejemos de, de seguir contando cuántos muertos van por la frase queremos contar vacunados. No queremos seguir contando muertos, queremos seguir contando vacunados. Ese es el eslogan y ese es el propósito. Ahí les dejo esa agua, perlita. Hasta una próxima oportunidad.